Un saludo chicos. Esta será mi primera teoría. Antes de empezar quiero aclarar algunas cosas. Los personajes que lleguen a salir no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Este primer capítulo no tendrá imágenes y los pienso hacer sin imágenes, pero si es apoyado le pondré imágenes también los capítulos durarán de 10 a 20 minutos aproximadamente. Puede que suba los capítulos diariamente o cada 4 días posiblemente. También cabe aclarar que la historia la a mi manera y si hay algunos errores pido disculpas, espero les guste este primer capítulo y sin nada más que decir comencemos, esta historia daría inicio en el torneo del poder, veríamos a dos guerreros luchando por la supervivencia de su universo, un ser con apariencia de marciano estaría sometiendo a una persona peli punta contra el suelo, el cual intentaría salir pero no podía porque el sujeto lo sostenía con bastante fuerza en un descuido, nuestro guerrero saldría del agarre contra metiéndole un golpe en la cara dando inicio a un combate muy reñido, sin que ninguno diera una ventaja Llegaron un pequeño respiro para luego seguir atacando En el cual Goku le metió un golpe muy fuerte a Hiren En el cual se quedó tirado en el suelo Bills gritó diciendo que sacara a en Nota quiero aclarar que aquí Goku pudo controlar un poco más el ultra instinto, Goku estaba cargando una esfera de ki para lanzarla antes de que la lanzara a Jiren le dijo a Goku, los amigos en cualquier momento te terminarán traicionando sin importarles lo que hayas hecho por ellos, se vería como una esfera de ki fue lanzada hacia Jiren el cual lo recibió de lleno, así cayendo de la plataforma apareciendo en las gradas con su universo, dando como ganador al universo 7, los seno osamas desaparecieron al universo 11 a lo cual el supremo sacerdote se acercó a Goku diciéndole que fue el ganador y que cuál sería su deseo el pelipunta dijo que deseaba que los universos destruidos los volviera a la normalidad el supremo sacerdote entendió y procedió a invocar al dios dragón y pidiendo como deseo reconstruir los universos se vería un brillo rojo dando a entender que el deseo fue cumplido Goku se acercaría a sus amigos para retirarse luego de unos minutos estarían en el planeta tierra con la ayuda del supremo sacerdote Bulma se acercó a ellos diciéndoles que si a los Dicho, Milk y Videl se acercarían a Goku y Gohan, Milk, Goku tienes todo el traje destruido, fue por el combate contra Jiren respondió el Saiyajin, con Videl, le diría que si no le pasó algo grave a lo cual respondió que se encontraba bien, pasarían unos minutos y todos se retirarían con excepción de Goku, Bills y Whis, Goku le comentó que si podía reparar su ropa y también si lo entrenaba, Whis respondió que no había ningún problema, vemos como nuestro Saiyajin tenía toda su ropa arreglada y con sus energías recuperadas, señor Goku es hora de irnos, Goku se sujetó de la espalda del señor Bills para salir en una especie de luz blanca más rápida que la velocidad de la luz, en cuestión de 30 minutos llegarían al planeta del dios de la destrucción, Bills diciendo que se irá a descansar, señor Bills usted es muy dormilón, ¿Qué dijiste o so que te merece un castigo por insultar a un dios de la destrucción, metiéndole un golpe en el estómago, dejándolo sin aire, Yéndose a su cuarto a descansar Señor Luis El señor Bills pega muy fuerte No pude ni reaccionar Podemos comenzar con el entrenamiento Claro señor Goku Así dando inicio al entrenamiento del Saiyajin Dándolo todo para preguntarle algo al ángel Quisiera dominar esa nueva transformación Que se llama Ultra Instinto Comentó Verá señor Goku para alcanzar esa transformación Deberá relajar todos sus sentidos Y meditar para poder alcanzarla Y tratar de dominarla Ya que esa transformación se consigue con la paz interior lo cual es lo opuesto al poder de la destrucción usted tiene más compatibilidad con el ultra instinto ya que usted es un ser de corazón puro lo opuesto al señor Vegeta ya que él fue malvado y el poder de la destrucción tendría más compatibilidad con él nuestro peli punta entendió a la cual se puso a meditar y relajar sus sentidos pasarían 30 minutos y Whis observando se dio cuenta que el pelo del Saiyajin estaba parpadeando en un color plateado sorprendiéndose y mirándolo detalladamente para ver qué ocurriría pasar otros 30 minutos en el cual nuestro Saiyajin abrió los ojos con un pelo totalmente plateado acompañándolo una aura con un calor inmenso. Señor Goku veo que alcanzó con un poco de facilidad alcanzó ese estado. Goku mirándose asintió, diciéndole que si podía ayudarle a dominarlo. Por supuesto más los dos comenzarían a entrenar luego de un día entero. Entrenando con el ángel se vería un Goku meditando con el ultra instinto dominado para tener un mejor control de ello y un menor gaste pasaron dos horas a la cual el Saiyajin abrió los ojos, observando que el ángel lo observaba, diciéndole que ya había dominado el ultra instinto al 100% sorprendido al ángel, señor Whis podríamos tener un combate, claro señor Goku pero antes debemos restaurar nuestras energías, porque llevamos un día entero entrenando sin parar a lo cual él sacó su báculo restaurando sus energías, procediendo a situar en un área despejado dando inicio a su combate, Whis se lanzaría contra Goku el cual se relajó y procedió a activar el ultra instinto esquivando el golpe del mencionado anteriormente dándose un combate algo parejo el peli punta en su mente decía creo que con el 100% de mi poder le puedo ganar así saliendo de sus pensamientos y procediendo a contraatacar con el ángel el cual estaba en muy malas condiciones así nuestro saiyajin le dijo que en el cuello dejándolo inconsciente pasarían 10 minutos y vemos a un ángel despertando luego del combate con el saiyajin señor Whis se encuentra bien sí nunca espere que usted me ganar con esa facilidad señor Goku, estoy orgulloso de usted, gracias señor Whis, se escucharía un sonido como de un rugido de león, y nuestro Saiyajin parece que ya me dio hambre, no tendrá comida que me dé, señor Ois. no hay ningún problema, ahorita le sirvo un poco, luego de comer, el Sayajin le dijo al ángel si lo podía llevar de regreso al planeta tierra, el ángel asintió, procediendo a retirarse del planeta del dios de la destrucción, pasaron 30 minutos llegando al planeta tierra el ángel ya se había retirado dejando a goku en las montañas paos en la corporación cápsula se vería a una mujer con el pelo color celeste hablando por teléfono chicos nos vemos en 10 minutos en mi casa tenemos que hablar de un tema así todos entendieron llegarían los amigos de goku y procediendo a hablar dijeron si es por goku solo sabe entrenar y pelar no me trae dinero a la casa para mí y para goten ya no lo soporto más Krilin. Por la culpa de él, es que siempre muero en las batallas, Gohan. Mi padre nunca estuvo conmigo ni con mi madre, ella siempre lloraba de noche por la falta de él, Goten. Nunca quiere jugar conmigo, Vegeta. No soporto más ser el segundón, el príncipe de los Saiyajins no puede ser siempre el segundón, estoy de acuerdo con traicionarlo, el maestro Rossi, Picoro, los androides, Tensinan, no estarían de acuerdo de traicionar a Goku por lo cual no asistieron, Bulma pero no lo podemos matar, ya que es amigo de ese tal Seno Osama y el señor Bills a veces con tan solo pronunciar su nombre, se asusta así que no sería recomendable matarlo opino que le digamos que se largue del planeta ya que él es muy inocente entonces se iría, todos quedarían de acuerdo de insultarlo y echarlo del planeta, con Goku, creo que iré a la Corporación Cápsula, siento las energías de todos mis amigos en ese lugar, luego de unos segundos nuestros Saiyajin estría estría Corporación Cápsula, así saludando con su típica sonrisa, a lo cual todos le dirían, que se largara del planeta que por su culpa es que siempre llegan enemigos a matarlos, Milk. Goku vete del planeta nunca traes dinero a la casa, en cambio Yamcha sí si me da dinero, así esté dándole un beso a Yamcha, Goan. Si padre lárgate de aquí nunca pasaste tiempo con nosotros y solo problemas traes, Krilin. Por tu culpa siempre muero, Goten. Nunca juegas conmigo, Vegeta. Siempre te he odiado no más te usaba para incrementar mis poderes, pero eres un estorbo para que yo sea el número uno, en serio chicos, esto tiene que ser una broma, yo siempre los protegí dando mi vida, luego le pasarían las palabras te giren en la mente. Los amigos en cualquier momento te terminarán traicionando sin importarles lo que hayas hecho por ellos, Goku saldría de su mente para decir, realmente quieren que me vaya, todos dijeron sí, me iré del planeta pero eso sí, si llegan a venir para matarlos no busquen mi ayuda, así esté yéndose con la teletransportación al planeta de Bills, situándose enfrente de las dos deidades, los mencionados anteriormente se sorprendieron por la repentina aparición el sujeto, así el contándoles lo que había pasado, Bills. Esos malditos, ¿cómo pudieron hacerte esto, Whis? Vaya, nunca lo vi venir de ellos, con Goku señor Bills y visiré al palacio de Seno sanma que no se te ocurra decir algo sobre un nuevo torneo soquete, diría Bills, no se preocupe señor Bills, quiero ir con él para decirle si me puede enviar a otra dimensión, las deidades se sorprendieron de lo dicho, diciéndole que tenga un nuevo comienzo despidiéndose con un abrazo, Goku estaría sacando el botón que le dio Seno sanma así llegando a las puertas del palacio, saliendo el supremo sacerdote, diciendo que necesitaba, podría hablar con los Seno sanmas claro sí. Dígame, así estos pasando por un largo camino, llegando a dos tronos, viendo a dos personas pequeñas jugando con unos planetas, así estos viendo a Goku lanzándose con él para decirles si venía a jugar con ellos, no pequeños Zen, quería pedirles un favor ya que me ocurrió algo, los senos Anma preguntaría qué le pasó así si este contando, luego de la explicación los senos Anma dijeron que si quería que destruyera el universo 7, a lo cual respondió que no, que habían vidas las cuales no, y preguntándole que cuál era el favor, me podrías enviar a otra dimensión, ya no tengo nada que hacer en esta dimensión, a los cuales les sorprenderían pero dijeron que no había ningún problema, y le dirían que le tienen un regalo, así llamando a Kan diciéndole que si podía unir las super esferas del dragón con su amigo, diciendo que no había ningún problema con excepción de que para poderlo fusionar necesitaba tener un poder similar a un ángel, señor Kan respecto a eso no habrá ningún problema, ya le he ganado al señor Whis con el ultra instinto al 100% Siento, los cuales se sorprenderían. Así el Supremo Sacerdote fusionaría las super esferas del dragón con Goku, así diciéndole que quedó listo. Así Seno Osama crearía un portal. Adiós, fue un gusto conocerlos. Así esté saltando en el portal. En el portal, se vería a una persona en una zona oscura, la cual era el portal, llevándolo a otra dimensión. Goku, ahora que recuerdo, me fusionaron con Super Shenlong, Así esté entrando a su mente, color dorado. Nota el supremo sacerdote le otorgó el idioma de los dioses, escuchó hablar al dragón diciéndole que ahora que lo fusionaron con él en cuerpo y alma podrá concederle cualquier deseo, o oh, ya veo, cuántos días horas llevamos aquí Super Shenlong, llevamos tres días aproximadamente, el Saiyajin respondió, tanto tiempo bueno creo que será mejor así podré pensar sobre mi traición, Super Shenlong me podrías enseñar sobre los universos, el amor y todo eso, para no perder tiempo mientras llegamos a la otra dimensión, claro Goku, Así pasarían los días pasando cuatro días en el cual el dios dragón le enseñó a Goku sobre los universos, el amor y todo eso, veríamos a Goku con una expresión seria y los pensamientos como Black Goku, nota, esta historia será Goku con la personalidad de Black Goku, con Goku. No volveré a confiar en nadie, todos me traicionarán sin importar que les ayude, viviré con una vida tranquila y un poco de aventuras, Goku viendo al frente se daría cuenta de que se estaba abriendo un portal, así este diciéndole a Super Shenlong que ya van a llegar a la nueva dimensión, si Goku en cuestión de minutos llegamos, bueno este es el fin del capítulo espero les guste y que sigan apoyando, nos vemos hasta la próxima.